Y por otro lado, habló hace unos instantes eh, el papá de Brenda uliarte bien digo, eh, justamente en Radio Rivadavia, allí prestó declaración y dijo una frase contundente, sí. que ella es un... Eh, dice, a mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar. Si les parece, escuchamos un breve fragmento. Se dejó llevar y le dijeron que dio algo... Toda esa gente que lo rodeaba. Y al final cayó una mentira. Yo la llamé un montón de veces. Apenas me escuché, dijeron, che, es conocido de, de Brenda. La llamé, le mandé mensaje... Seguramente ahí van a aparecer todos mis mensajes Le dije, te pongo un abogado, no te preocupes anda a declarar eh, Vos sos una buena persona, no tengas miedo o sea, Vos ahora, siempre andás con la verdad Leonardo, te, le dije o sea, te sorprendió Porque ella en la declaración que le da Telefe El viernes eh, sí, sí, Esencialmente sí, ella dice sí, que el no hombre. sabía nada y, demás. Que y después de dos días. aparece, aparece en, la, en, la, en el video Te sorprendió a vos verla en el video Y hablaste en el fin de semana con ella no, no, eh, anteayer yo la llamé y ella me dijo hola y me cortó. Ajá. Ahí me di cuenta del pánico que ella tenía, ella tenía muchísimo miedo. Bien, Bien ahí eh, Leonardo, estábamos escuchando sí. la entrevista del papá de Brenda Uliarte junto con Nelson Castro en su programa de radio en, en Radio Rivadavia, donde eh, hace mención a esto, que él dice que a su hija es muy manejable que le lavaron la cabeza eh, bueno, habrá que ver y que eh, también dice en un, en un tramo les, que le sugiere que vaya a declarar no eh, es una entrevista que duró aproximadamente media hora, en donde bueno, da eh, explicaciones acerca también de la relación que ella mantenía con Fernando Sabaco eh, Montiel, que inclusive sí. dice que es una relación que hace muy poco que están juntos que eran amigos y que sí. en realidad, él sabe que hace poco que están en pareja, diría ¿no? Sofi, y, y también da este detalle interesante respecto a que ella tendría mucho miedo o habría tenido mucho miedo en estos días previos a que la detuvieran. Él dice, hablé con ella antes de ayer, o sea, sábado claro. o domingo. Exactamente, bueno, sí, porque recordemos que ella fue detenida el domingo por la tarde. Uh -huh. Claro. Eh, y bueno, y ahora está prestando declaración, por eso es importante lo que ella pueda agregar ¿no? al expediente. Sí. Habrá que esperar si se puede acceder a esa información, porque recordemos que está todo bajo secreto de su sumario. Claro. Por ahora no ha trascendido si Fernando Sebastián Montiel también va a prestar declaración.